Espero que esté feliz con mi regalo. Otro buen botín. ¿Qué pasa? No hay comida. Todavía sigo olvidando que tienes que comer. ¿Cuánta comida nos queda? Eso es malo. Espera. Este registro de entrega contiene información de que las existencias de alimentos están en el almacén de Nictumare, incluso tenemos las coordenadas de ese lugar. No perdamos más tiempo y vayamos a buscar esos suministros. Podremos obtener suministros durante muchos años de dicho almacén. ¿Qué opinas? ¿Crees que esto es una mala idea? No te preocupes, siempre hemos sido capaces de manejar muchas situaciones difíciles, y será lo mismo esta vez. Y pensar, que no tendremos que preocuparnos por nada si conseguimos estos suministros, te prometo que esta será la última pelea. Tengo algo para ti después del éxito de esta misión. Entonces... ¡Excelente! ¡Let's go! Serás tiempo libre cuando termines, así que date prisa. Solo cuatro cazadores y un destructor. Nosotros tenemos suerte. ¿Qué se supone que significa esa cara? Solo o alégrate de que no haya ningún gigante aquí. Porque entonces tendríamos que encontrar unos lanzacohetes para usarlos contra ellos. Toda la calle tiene energía eléctrica. Este es definitivamente un almacén de Mictmarel. Uno de los miles de almacenes de alimentos para civiles humanos. Aquí es donde aprendí el verdadero significado del infierno.